En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Hombre, ¡Hey! señor, que es Navidad, es Navidad. Hombre, déjese llevar por el espíritu navideño. Le cantamos otra, ¿no, chicos? ¿Vale, va, va, en con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. ¿Es esa? Que no, que no. Gracias, de verdad. No, no quiero navidad. No, no, no, no, no, hombre, no. ¡Pero por favor, madre mía! ¡Adivirtidnos, chicos!